Si encuentro 3 no bajo Pero si no encuentro 3 Pues vamos a tener que bajar Ajuro juro, Vamos a llevarnos toda la comida que podamos Como ya lo mencioné antes Y, y bueno Esto van a ser series eh, Esto va a ser una serie Mejor dicho Que no va a ser tan editada Ya lo expliqué antes No lo vuelvas a explicar JM por favor bueno, Estoy hablando como pendejo eso, eso lo iremos mejorando A partir de... ¡Ay! Ahí están las dos que necesitaba Ya señores, oficialmente no vamos a bajar a la mina Vamos a hacer Nuestra casita Y luego bajamos a la mina Vamos a hacer nuestra casa eh, Aquí Sí, aquí Ok Vamos a hacer la cama por si las Máscaras Ok, ponemos aquí esto. Hacemos la cama. Que yo estoy acostumbrado a. a ver, joder. Estoy acostumbrado a darle un solo toque y ya. A ver, listo. Ya tenemos la cama, la ponemos por aquí. Listo. Entonces, vamos por estos alrededores. A buscar madera. A hacer nuestra pinche casita. Hacer nuestra casita. Ahorita hacemos un cofre y metemos todo lo importante. Yo siempre juego precavido, en mis anteriores directos, ustedes, los que siempre han estado, saben que yo jugaba muy a lo, a lo random, lo que salga, y siempre me moría en la lava, siempre moría los primeros minutos del gameplay, siempre era un desastre en Minecraft, pero las cosas han cambiado, las cosas, ay ya se está haciendo de noche, esto era es lo que les decía... Hemos sido bendecidos porque de verdad tenía miedo de que se hiciera de noche Y yo estar aquí afuera Valiendo caca A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a acostarnos, listo Para que no se genere ningún monstruo Y nos vaya a partir la espalda en 10 Ok, este ¿Qué más quiero lo que voy a hacer? Ok um... Voy a hacer un horno para ir cocinando... Fiu, joder. Para ir cocinando lo que es... Las cosas mientras eh, voy a buscar madera. Voy a poner a cocinar esto con las 8 de carbón. Y vámonos. Vámonos a buscar madera. Yo la voy a hacer toda con madera de roble normal. Ustedes la pueden hacer variar con... Cualquier tipo de madera que quieran. Yo con 64 de roble. Creo que ya la construyo fino. Sí. Con 64 creo que me sobra y todo. De verdad que es una casa pequeña. Pero cómoda. Lo puedo hacer más grande. Pero ahorita no. Como les digo vamos a ir evolucionando. Y mi meta ahora mismo. Es conseguir diamantes. Luego hacer lo que es para ir al nether y ir a ver los biomas para luego encontrar la netherita y todo el pedo ya tenemos ya para comer perfecto eh, vamos a yo creo que con 40 ya está con 40 ya podemos hacer la casita eh, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos, vamos, vamos. Eh, ahí ahí ahí ahí con 20 Ok, entonces sería esto, amigos. Miren, se lo voy a explicar cómo, cómo va la casa. Creo que aquí en este, no quiero quitar las rosas, se ven bonitas. Vamos a hacerla por acá. Es uno, allá va. También tengo que generar las otras cosas. Esperen, <risa> tengo que hacer unas escaleras y todo ese pedo. Escaleras, ok. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya con esas estamos bien. Y tenemos que poner esto, lo que es la madera, acá, en nuestro inventario principal. Vamos a organizar esto, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. Ya va. ¡Fuck! Ok. Ya va. Perfecto, así. Justo así. Ok, vamos a agarrar unas chuletas aquí Y mire, la casa es muy fácil de hacer Ya tenemos todos nuestros, nuestros materiales Ay, mira una manzana No se nos puede o No se nos puede quedar la manzanita Bueno, y lo voy a hacer con dirección Hacia acá, ok Acá ponemos un roble O sea, un esto de roble, un tronco de roble Ponemos una madera Una escalera una madera aquí no vamos a poner escalera porque aquí va a, haber la va a ser la puerta aquí ponemos una madera y aquí ponemos otro roble esto queda así bueno, para estoy hablando como en, en Art Attack Way aquí está mira, un, una madera, una escalera una madera y ya ponemos el roble, si sí, es una casa de tres espacios entonces Vamos a hacer la misma cantidad que hicimos aquí, pero de este lado Una madera Una escalera Una madera Aquí sí vamos a poner la escalera porque aquí va a haber la ventana Una madera Un roble Y hacemos, repetimos lo de aquel lado, pero aquí Ok, una madera, una escalera, una madera Y ya tenemos la base de la casa Ya está listo Entonces vamos a ir poniendo dos aquí Dos Y ya empezamos a forrar aquí, mira, pum ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y ya, mira, queda la ventana bien bonita Queda bien chida Mira, ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Ya queda la puerta Y aquí ponemos dos más Tú, tú Y ya, queda, hay que buscar más roles. <ríe> ya hay que buscar más roles. A ver, mira Entonces voy a hacer un corto Para cuando ya esté Puesta todo esto y ya ir a buscar el roble para terminarse la casa. Bueno, ya calculando creo que conseguí suficiente roble. Entonces vamos a poner las escaleras que van aquí, ¿verdad? Ok, lo vamos poniendo rápido. Ok, ok. Ok, ok. Y ok Entonces Creo que es así si sí, ya recordé Lo siento Primero hay que poner el roble El roble no va aquí Ya, ya, ya sé Pa, pa, pa, tu, pa Ya Y aquí, pa Listo Vamos a quitar esto Uy, escucho los A nuestros amigos Los esqueletos Ok, aquí ponemos Miren, así, después vamos a quitar Este tablón, pero vamos a Ponerlo básicamente así ¿Verdad? Fuck, ahí Y lo mismo hacemos De este lado Hacemos, Ponemos aquí Nos agachamos, ponemos aquí y vamos poniendo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Cuando lleguemos aquí, cruzamos. Y ya nos faltaría uno solo. Que ese va a ser un poco difícil. Ponemos aquí, ponemos aquí. Y ya está aquí, está aquí, está aquí, taca, Ven. Esto lo vi en un tutorial. No crean que yo soy el eh, ingeniero civil en Minecraft. No se crean eso, amigos. Yo soy un simple. Jugador más Pero si sí, aprendo muy rápido Vamos a quitar lo sobrante Como dirían el Art Attack Y ya quedaría nuestra estructura de la casa Casi terminada Porque vamos a tener que poner aquí Aquí Ponemos esto aquí Y un tabloncillo ahí. Mira, Uff, uh, qué bonito Divertido oh, Todos haciendo su casita es aburrido, yo se sí les voy a cortar prácticamente, bueno, yo me estoy aburriendo, pero ustedes no se van a aburrir porque yo voy a cortar prácticamente todo lo aburrido, voy a poner lo mejor del gameplay, obviamente. Entonces, vamos a hacer el agua dul, Tas, tas, tas, tu, tu. Rápido y fácil. Entonces, ok, hacemos nuestro querido, nuestra fogata. Porque necesitamos una fogata, ¿verdad? Y necesitamos, ya va Vamos a buscar más roble Falta uno solo poner árboles por aquí también Vamos a poner la cama aquí, que ya se va a hacer de noche Y mira, vamos a hacer nuestro humador Antes que se haga de noche Ok, chus chus listo Ya vamos a... ¿Ya es de noche? A ver, no, todavía no me deja Pero bueno, mira, básicamente es esto Abrimos un espacio aquí Ponemos nuestra fogata aquí, ¿verdad? Y ponemos aquí nuestro mador. Y miren, miren el efecto que va a hacer. <risas> Hace un efecto bonito. Vamos a acostarnos. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y comenta. Antes que nada aclarar que el canal va a estar cambiando de apariencia. Va a estar inspirado en Inosuke y en Link de Zelda Breath of the Wild. Voy a estar cambiando en Minecraft también la skin constantemente porque me encantan esos dos personajes. Y quería darle un toque diferente al canal. Y otra cosa es que los videos se van a estar subiendo uno por día. Y a partir del video 5 se van a estar publicando al final del video los mejores comentarios. Así que nos vemos en el otro capítulo mañana. Chao.